muy buenos días de juan pablo el día de hoy vamos a hacer un circuito total body vamos a ponernos en forma con estos tres ejercicios que vamos a hacer hoy solamente el día de hoy necesitamos dos mancuernas o si tú no tienes el peso, no importa, puedes coger dos, eh, dos botellas de agua, de vino, algo que sea pesante. Así le vamos a meter un poquito de resistencia a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a quedar bien talladito, bien, bien duro. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, vamos a mover los brazos, vamos a mover las piernas solamente voy a hacer tres ejercicios, solamente tres ejercicios, voy a hacer, eh, tú los puedes mirar ahora lentamente, lentamente, me muevo en el puesto, hago un poquito de de de, de, cor, de de carrera, de carrera, salto, muevo la rodilla, la rodilla, muevo una, muevo dos, eso es, perfecto, perfecto, y yo eh, a tomar, estos pesos tienen, tienen, en total son 20 kilos, tú, tú puedes coger el peso que tú, que tú desees, puede ser, 40 kilos, 10 kilos 5 kilos, todo depende tu capacidad, lo importante es que tú hagas estos ejercicios al menos, eh, yo lo voy a repetir cuatro veces, cuatro veces a la semana tú lo haces de dos a tres veces y vas a mirar mucho resultado, a mí todos estos ejercicios me han servido, así como me han servido a mí, yo quiero que tú también te pongas en forma y te sirvan todos estos ejercicios ok, perfecto, vamos a, voy a bajar estos, estos pesos aquí, esos es aquí, bien, bien, bien, me muevo un poquito, me muevo, me muevo, me muevo, ok, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, importante para todos estos ejercicios necesitamos una buena actitud, actitud, ganas, ganas, deseo de, de, de hacerlo, de hacerlo, porque así eh, no nos va a... No nos vamos a cansar mucho Y vamos a hacerlo con grandes motivaciones Para tener un bonito cuerpo Si tenemos un bonito cuerpo también Vamos también a cuidar nuestra salud Porque la belleza cuesta La salud cuesta, todo cuesta Por eso hoy con este Total Body Tú vas a quedar en forma Ok, perfecto Vamos a, vamos a hacer un poquito de de, de de esta carrera Como skipping, skipping Vamos a hacer 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Si tú no tienes el estén, no te preocupes, lo puedes hacer encima de, de la escala, sobre, sobre algo más alto que te servirá Bien. importante antes de iniciar me voy a hidratar hidrat me hidrato un poquito ah qué bueno esta bebida vida está de que traje no es agua pero es dulce <risa> ok vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio este es, vamos a hacer tres ejercicios en uno voy a iniciar con el, el peso muerto después voy con los brazos eh, y por último hago sentadilla ok el peso es relativo. Tú prendes un peso que sea a, a la tu capacidad. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer peso muerto. Rodilla ligeramente a lo ancho de la espalda. Voy a bajar. Bajo, bajo, bajo, bajo. Salgo, salgo, salgo. ¿Vices? Eh. Uno. Perfecto. Nuevamente, nuevamente. Dos, dos, dos. Se va, se va. 3, 3, 3, 3, 3, vamos. 3, 4, 4, 4, bajo. Bice, bice, bice. 5, ok, falda derecha. Bice, ok. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Continúo, continuo, lentamente, lentamente, bice. 7 Que la rodilla no pase la punta del pie 8 8 Perfecto Continuo Listo. 9 Ok Continuo Continuo 10 10 10 Ok Vamos a meterle dos más 2 más 2 más Ok sí Ok, perfecto, último, último, último, lentamente. Ok. Perfecto. Perfecto. Hemos hecho nuestro. Primero, vamos a. Sin, zapas, sin descansar, Vamos a hacer mountain climber. Mountain climber en el. Mountain climber en el este. Vamos a hacer 30. 1, 2, 3, 4.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 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hemos hecho nuestro primero, nuestro primer round, <ríe> nuestra primera vuelta. Vamos a repetirlo tres veces más. Tres veces más, tres. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minutito. Dos minutos. Yo me hidrato. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. más en YouTube. Déjame tu comentario. Tres ejercicios fáciles de hacer a casa. Ok, eh, basta. Basta de, de, de, de hacer ropa de reposo. Nuevamente, vamos con la segunda. Con la segunda, lo voy a hacer de este lado. Así. Mírate, mírate bien el ejercicio. Tra, dice y va. Ok. Ok, ok. Se va, se va. 3, 2, 1. Inicio, inicio. Guardate a mí la esquina. Abro el pecho. Espalda derecha. Esquina derecha. Derecho. Espalda derecha. Va. Tra, fíjate. Uno. Dos, tres, Bice. cuatro, cinco, okay, <ríe> seis. seis, seis, seis, seis, seis, vamos, vamos. vamos, 7 7 7 8 8 9 10 11 último ah. ok perfecto vamos a meterle el mountain climber mountain climber cuántos eran? cuántos eran? 30 30 30 30 3 2 1 inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a meterle 30 jumping ya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 7, 8, 9, 9, 10. Ok. ¿Cómo va? ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Cómo va el entrenamiento? Una rutina corta y sencilla y eficaz para ponerse en forma. Ok. Vamos, vamos. Vamos. Ok. Vamos vamos para nuestra, para nuestra terza, nuestra terza serie <ríe> un entrenamiento corto y bueno yo te lo recomiendo que tú lo hagas tres veces a la semana puedes modificar el peso, si es ligero, aumentale. si es pesado, si es más pesado, si es muy pesado, abájale lo importante es realizar una actividad física, todo requiere un poquito de constancia disciplina ganas de mejorar ganas de mejorar ok ok ok vamos con nuestra tercera serie tercera serie antes que se vaya el sol antes que se vaya el sol antes que se vaya el sol antes que se vaya el sol esta la hago casi de frente y la última la hago mirando eh, este este aparato para hacer la, los ejercicios ok prepara tres 2, 1, se va, se va, se va. Veamos este poquito, poquito más atrás. ¿Quedó bien? Abro a la igual medida de los hombros. Ok. 3, 2, 1, se va. Ok. 1, lentamente, va. 2, 2, Tres, cuatro, las rodillas se doblan ligeramente, guarda, espalda derecha, salgo, contraigo el glúteo cuando salgo, 5. bajo, bajo, bajo, seis, seis, seis, seis, seis, seis, Siete. Siete. Lentamente. Ocho. Dice. Ah. Nueve. Ah. Diez. Dos más, dos más, dos más. Dice. Ok. Una más, una más. Ok. Perfecto. Perfecto. Dos. Dos. Estamos trabajando la pierna, la parte anterior, la parte posterior. Vamos a hacer con. Vamos a hacer el, el mountain climber. mountain climber, elaboramos aquí la. Trabajamos el abdomen. Prepárate.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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos terminando nuestra rutina total body: pierna, brazo, abdomen, cardio. Ok. Me pongo de este lado para hacer nuestra última serie, última. En esta última serie se va a sentir el cansancio. Tú no te puedes parar, tú continúa. eres un guerrero. Ok, si tú no tienes el, el esté a casa, no te preocupes, lo puedes hacer sin el esté. Solo con el esté le doy más eh, más resistencia. El rango de movimiento se vuelve más complejo, pero lo importante es hacerlo si tú no tienes el, el esté, no, no te puedes limitar. Si no tienes las pesas, consigue. Dos botellas de vino, dos botellas de, de, de, de detergente, de aceite, de agua. ¿Cuál cosa? Lo importante, no pararse. Voy a beber nuestro, nuestro último hidrataciones y vamos a terminar con nuestro último ejercicio. Nuestra última serie. Yo recomiendo de hacer estos ejercicios al menos de dos a tres veces a la semana. Vas a ver grandes resultados. A mí me ha dado grandes resultados y a ti... Debe de iniciar. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok, vamos, vamos con una última serie. Último, último, último. Último. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a hacer de este lado, así. Van a ver el, el movimiento. Mira acá. Abro, abro la igual medida los hombros. Voy a bajar, espalda derecha, guarda. Salgo. Bice. Y bajo. Uno. Nuevamente. Bajo. Ta. Ta. Ta. Bajo. Ok. Dos, dos, dos, dos, dos, dos. Espalda derecha. Ta, viste. Tres. Perfecto, perfecto. Ha. Cuatro, cuatro. Lentamente, lentamente, Cinco Cinco, cinco, cinco. cinco. Seis, seis, seis, seis, seis, seis, vamos, vamos, vamos, 7, siete, siete, siete, Bajo, bajo. 8. 9, 9, 9. 10 man, faltan 2 Salgo Última, última Ok, perfecto ¿Cuál continúa? Mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain climber Importante que la punta del pie permanezca siempre a, eh, a tierra, a tierra. Va a drogar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Por último, por último, Mountain Climber. ¿Cuántas son? 30, 30, 30. No te puedes parar. Yo me canso. Tú te cansas. Pero si tú quieres llegar a la victoria, debes forzarte. Ok, 30, 3, 2, 1. Inicio. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Un rico entrenamiento de, de 18 minutos, 18 minutos que tú le, ha, le has portado a tu cuerpo salud, oxígeno, lo has hecho mover, eso está bien, eso está bien bueno vamos a hacer un poquito de, de estiramiento, estiramiento y vamos a terminar por el día de hoy, de hoy, un saludo muy especial a toda la gente que nos guarda en España Colombia, México, Argentina, Italia, USA, Alemania, en todas partes Venezuela, gracias, gracias a todas las personas que, que guardan este canal, si tú todavía no te has inscrito, inscríbete, ok, vamos a hacer un poquito de stretches. doblo la rodilla, y la rodilla directa y lentamente, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, Perfecto, perfecto, perfecto, vamos, cruzo, cruzo, cruzo una pierna, un pie y bajo lentamente, respiro profundo, respiro profundo y cambio, cambio nuevamente, cambio de pie, respiro profundo y cambio, ok, perfecto, perfecto, perfecto, ahora, una rodilla arriba, un ginocchio su, oiga, acá hablamos italiano, español o de tuto, Va, cambio, cambio, cambio, cambiamos, cambiamos. Muy bien, muy bien, vamos a llevar atrás una pierna. Es nuestro objetivo, que el talón toque el glúteo, pero yo estoy con un poquito de contrato ¿no? ¿no? No llego, no llego. Debo hacer más, es, más estiramiento. Okay. Todo este esfuerzo vendrá pagado, todo. Ok, perfecto. Un poquito de, vamos a bailar en la... a, a mover la cintura. Cintura, cambio, cambio cambio, adelante, atrás, atrás, adelante, perfecto, perfecto, perfecto, un poquito de, de, de cor, de carrera, carrera, carrera, carrera, tiro, tiro, tiro, flojo, flojo, flojo un poquito, doblo la rodilla, giro, cambio, perfecto, de lado, cambio, ok, perfecto, un poquito las, los hombros atrás, adelante, arriba, abajo, cruzo. Muy bien, adelante, adelante, adelante, adelante. Estamos terminando, estamos terminando nuestro nuestro entrenamiento total body. Hemos trabajado los brazos, las piernas, el abdomen, aunque un ejercicio cardio como es el al jumping jump. Ok. Eh, por el día de hoy hemos terminado. Gracias a todas las personas que se han inscrito. De corazón, Pablo.